En el capítulo anterior de Test and Grow vimos el arranque y primeros pasos del cultivo LED Octopus con la germinación de la Green Potion de Switch y comenzamos a aplicar una exigente dieta con la línea Full Cream para profesionales de Canaboom. Ahora toca alimentar a nuestras plantas. Durante su ciclo vegetativo continuaremos con la tabla mágica de la línea Full Cream para profesionales de Canaboom. Durante las primeras semanas seguiremos con las aplicaciones de Rain right Mill y Boom Rapid. Además comenzaremos con los preventivos. Analizando, procesando datos. Activando modo preventivo, fase 1. BANK X1 de Canabum es un protector nutricional formulado con plantas selváticas naturales y del desierto. No deja residuos tóxicos, actúa parando y regenerando los daños ocasionados por insectos, mosca blanca, pulgón y trips. Es válido para la agricultura ecológica, 100% natural y totalmente libre de químicos. Realizaremos tres aplicaciones pulverizadas de 5 ml por cada 10 litros de agua, con intervalo entre aplicaciones de 5 días. Rociar la planta de manera uniforme, de arriba hacia abajo, por igual en las dos caras de las hojas y en tallos. Proceso completado. Activando modo preventivo. Fase 2. Iniciando. Banque X5 de Canabún contiene una fórmula compuesta por un grupo de lípidos alimenticios naturales con efecto fugicida. Actúa metabólicamente con la autodefensa de la planta. Formulado con plantas naturales selváticas y del desierto. Banque X5 previene y evita los daños ocasionados por varios tipos de hongos, oidio, botritis y mildiu. Proceso completado satisfactoriamente.